Pero no quiero ser emperador, ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie. Quisiera ayudar a todos de ser posible, judíos, gentiles, blancos, negros. Queremos ayudarnos uno al otro, los seres humanos somos así. Queremos vivir para la felicidad del otro, no su desgracia. No queremos odiarnos o despreciarnos. En este mundo hay lugar para todos y nuestra tierra es fecunda y a todos puede alimentar. La vida puede ser libre y hermosa la codicia ha envenenado nuestras almas, ha levantado barricadas de odio, nos ha sumergido en la miseria y a las matanzas, hemos avanzado deprisa, pero nos hemos encerrado nosotros, el maquinismo que nos da la abundancia nos ha dejado con necesidad, nuestros conocimientos nos han dejado cínicos, nuestra inteligencia duros y secos, pensamos demasiado y sentimos muy poco, más que máquinas, necesitamos humanidad más que inteligencia, cortesía y bondad. Sin estas cualidades, la vida será violenta, todo estará perdido. El avión y la radio nos han acercado entre nosotros. La naturaleza misma de estos inventos clama por lo bueno que hay en el hombre, clama por la fraternidad universal y la unión de todos nosotros. Aún ahora, mi voz llega a millones a través del mundo, millones de desdichados, hombres, mujeres y niños, víctimas de un sistema que lleva al hombre a torturar y encarcelar inocentes. Para aquellos que me pueden oír, les digo, no desesperen. La desgracia que nos aqueja es tan solo la muerte de la codicia, el resentimiento del hombre que teme por el progreso de la especie humana. El odio del hombre pasará y los dictadores caerán, y el poder que le arrebataron al pueblo volverá al pueblo, y en tanto los hombres de la vida por ella, la libertad no perecerá. Soldados, no se sometan a esas bestias, hombres que los desprecian y los esclavizan, que nada valoran sus vidas, y les dicen qué hacer, qué pensar, qué sentir. Los tratan como ganado, inútil, carne de cañón. No se sometan esos engendros, mitad hombre, mitad máquina, con mentes de máquina y corazón de máquina. Ustedes no son máquinas, no son ganados, son hombres. Y en su corazón aman a la humanidad. No lo odian ni viven para el otro, el rechazo a todo lo que es natural. Soldados, no peleen por la esclavitud, peleen por la libertad. En los libros sagrados está escrito, el reino de Dios está dentro del hombre, no un solo hombre, no un grupo de hombres, sino todos los hombres. Y ustedes, el pueblo, ustedes tienen el poder, el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Ustedes, el pueblo, tienen el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una aventura maravillosa. Entonces, en nombre de la democracia, ejerzamos ese poder, a unirnos todos. Luchemos por un mundo nuevo. Un mundo decente que le dio al hombre la oportunidad de trabajar, que les dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Fue prometiendo estas cosas que las bestias llegaron al poder, pero mienten, no tienen la intención de cumplir la promesa, nunca lo harán. Los dictadores hacen libres a sí mismos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos nosotros ahora para cumplir la promesa, luchemos para hacer al mundo libre, para acabar con todas las barreras nacionales, para acabar con la codicia, con Todo el un mundo en el que reina la razón, en el que la ciencia y el progreso conduzcan la felicidad de todos los hombres. ¡Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos!